Dicen que en el universo existen millones de estrellas, millones de sistemas solares, millones de planetas y, ¿por qué no? Millones de seres vivos. Ven conmigo a una historia llena de misterio, de aventuras y de planetas y cientos de planetas. Vive conmigo mi Odisea en No Man's Sky. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo último que recuerdo fue... Lo último que recuerdo fue que estaba... ¿Dónde estoy Lo último que recuerdo fue que estaba Que estaba con mi nave Investigando mi carguero qué este extraño planeta Y mi nave Y mi nave Uff Tiene que moverme de aquí No me gusta nada este lugar no me gusta nada este lugar. No me gusta nada. Creo que. Investigaré. Todo mi sistema está dañado. A veamos. Veamos. Está todo dañado. ¿Podré repararlo? Mierda Me hace falta encontrar un refugio rápido O moriré en este hostil planeta Aunque no sé dónde estoy Uf. Me hace falta refugiarme en una cueva O oh. en un edificio o algo Tal vez aquí pueda Veamos Nada Nada Recogeré polvo de ferrita Parece que el sistema me lo está pidiendo Para poder reparar mi escáner Veamos Si puedo repararlo No sé Vamos a seguir cogiendo material Mierda Mierda, no se ha fallado daño internos Rápido Rápido, vamos a coger materiales para poder reparar mi... Mi sistema dañado oh, ¿Y esto? Veamos Sodio Bueno, eh, me servirá para algo más adelante, creo yo Pero a mí mismo lo que me importa... Y lo que me hace falta es poder reparar mi... Mi sistema de caner. Veamos. Creo, creo que ya puedo. Perfecto. Ahora podré escanear mi nave. Si es que queda algo de ella. Tengo... Eh. Perfecto. Creo que todo material que encuentre, eh, ya sea mineral o biomaterial, me va a venir bien. Señal de emergencia detectada. Uf, distancia 400 unidades. Creo que tendré que ir hacia allí. Algo en mí me lo dice. Creo que lo mismo encuentro allí mi nave. Vamos, correr todo lo que pueda. Correr lo que este eh, extraño el planeta me permita. Y nuevamente intentaré minar todo lo que pueda. Seguramente me haga falta para reparar mi nave o reparar otro sistema vital. De verdad que... Hay cientos y cientos del planeta en este maldito universo. Y he tenido que caer en uno que está contaminado. Bueno, no entiendo por qué está contaminado Yo creo que Su atmósfera es tóxica Su atmósfera un poco Danina para mí No sé si aquí se existirán forma de vida Pero Lo que está claro Que a mí Esta atmósfera Me es mortal Bueno Cogeré todo lo que vea por el camino Yo creo que me servirá más adelante Bien, perfecto ¿Pasa la class? ¿Y esto? ¿Qué es? Creo que en la configuración Galáctica me hablaron algo De una especie de tarjeta que hacen falta Para abrir unos contenedores pero creía que era un mito. Jamás he tenido uno en mi mano. Bueno, ahí parece que hay algo. ¿Es mi nave? Veamos. Probable fallo de separación fronteriza. Vacía. Causa. Intervención centinela. Transferencia deliberada. Transmisión recibida. Anomalía de viajero detectada. La anomalía compatible. Proyección registrada. Escanear de integridad del sistema iniciado. Bueno, pues no es mi nave, pero me podrá servir para salir de este inhóspito planeta. Veamos. Veamos el diagnóstico de la nave. Vale. Propulsor de lanzamiento desconectados. Motor de pulso. Desconectado. Joder, me encuentro solo en un mundo extraño, sin equipo y en peligro. No recuerdo cómo he llegado hasta aquí, no siento que haya habido un antes. Pero al menos esta nave parece reconocerme. Los controles reaccionan a mi tacto, o por lo menos a la de mi estruaje. Todavía no estoy muerto y esta nave es un salvavidas que me llevará a las estrellas. Voy a conectar mi esto traje Bueno, pues... Habrá que reparar la nave, ¿no? Vamos a ver Protocolos de reparación autodirigida Iniciados Bien Motor de pulso dañado, me hace falta un sello hermético y una placa de metal. Muy bien, ahora el problema es dónde encontrar esos componentes. Perfecto, tengo el propulsor de lanzamiento dañado y el motor de pulso dañado. Mm, interesante. Bien, eh, me haría falta saber cómo reparar esta cosa. Está claro que me hace falta grasa de di diodrógeno y ferrita pura muy bien y el motor de pulso Y me hace falta una pieza de motor de dañada y piezas de motor de pulso de dañada claro, me hace falta un sello hermético y una placa de metal e interesante Creo que antes cuando he estado minando, Me ha soltado un extraño componente eh, Aquí está, una geoda Creo que puedo analizarla uh, Perfecto No sé qué me han dado Pero creo que servirá Ah, mira, polvo de farrita Bien, mi esotraje reacciona perfectamente Yo creo que ya lo único que me queda Es eh, reparar la nave Bueno, pues Reparar el motor de pulso, carcasa metálica. Reparar el motor de pulso, sello hermético <risa> Interesante. Fabrica una placa de metal. ¿Ya? Eh, el sistema no ve tan fácil. Vamos a ver. Si recuerdo cómo era fabricar algo. Aún me siento conmocionado debido al accidente. Vale. ¿Bien? Placa de metal puesta. Ahora me hace falta un sello hermético. ¿Y dónde puedo conseguir un sello hermético? Bueno. Veamos, interacción operativa. Denos críticos de la nave. Ingredientes vitales no presentes. Dímelo a mí. No se pueden sintetizar los componentes necesarios. El motor de pulso requiere un sello hermético. Solicitar asistencia. Recomendación. La comparación de la iteración revelada eh, revela un sello hermético en las proximidades. Recupera la carta de navegación planetaria de la cache de la baliza de emergencia. Bueno, sigamos con otro cometido. Reparar mi nave. Bueno, la que es ahora mi nave. Voy esta extraña baliza de emergencia Miro dentro del almacenamiento de la baliza Aparte de su unidad de mención de emergencia Contiene una carta de navegación planetaria <coughs> Cojámosla Bien Vamos a abrir la carta de navegación <coughs> oh, Me encuentro <coughs> Algo dañado Bueno, no parece que esté muy lejos, ¿no? Bien, a 923 unidades. Parece cerca. Vamos a analizar esto. Me han dado hidrógeno. Bueno, pues vayamos corriendo porque parece ser que este inhóspito planeta no va a cambiar. Se ve que su atmósfera es súper tóxica y corrosiva. En fin. ¿Qué habrá sido de mi carguero y de mi tripulación? ¿Habrán muerto? ¿O habrán podido huir? Parece que el clima se calma un poco ¿Podré escanear esto? No Pero bueno Yo creo que si extraigo estos componentes Perfecto Otra tormenta Lo que me faltaba ¡Una ¡Wow! ¡Una criatura!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 100 grados de toxicidad Espero salir vivo de esta Aún me quedan 400 unidades Para poder llegar a mi objetivo oh. La atmósfera se hace más pesada Creo que aquí podré encontrarme. Uf. Menos mal que he podido encontrar un refugio ¿Y esto? Médula de cueva, ¿podré traerlo? Oh Bien si bien en extraer ese carbono para poder, digamos, recargar mi arma de extracción pero yo creo que debería de esperar que se vaya la tormenta y salir y poder proseguir con mi camino ¿Y eso? Flora peligrosa, parece una especie de extraño animal vegetal que ataca Bueno, yo creo que todo material extraído me vendrá bien en mi viaje Creo que puedo cambiar si cambiamos mi punto de vista Yo creo que será para mí más cómodo Perfecto Así podrá beber mejor Por debajo Sigamos corriendo Bueno, yo creo que si traigo un poquito más de polvo de ferrita Ya que mi escudo de toxicidad se ha recargado Me vendrá bien para poder reparar próximo componente Espero que haya al final ya algún refugio Aunque la tormenta ha mainado, pero la atmósfera sigue siendo tóxica Y es otra planta, es raro, es como una planta con vida. Bueno, eh, las plantas tienen vida, pero este extraño ser es como si tuviera conciencia propia y supiera cuándo atacarme. La verdad que es un planeta extraño. Tóxico y extraño. Bueno, ¿por qué no extraer un poquito más de ferrita? Total, mi objetivo está a solo un paso. Yo creo que. Lleg llegaré, no, voy a llegar a San salvo Yo creo que no va a haber ningún problema. Espero encontrar ahí mi objetivo. ¿Hm? Vale. Menos mal que mi otro ágil no ha sufrido daño. Veamos. Acceso al archivo 7 de 7 registros dañados Entrada 4924A Enviándose Nadie Realizando esta grabación Dejando atrás En el fabricante Quizás de utilidad Visor dañado No es posible encontrar la nave Parece una especie de mensaje De un antiguo inquilino Se ve que su antiguo propietario eh, Ya no está con nosotros Bueno no creo que le importe recuperar su suministro. ¡Wow! El hijito llega a su fin y la máquina chipotorretea y vuelve a la vida, escupiendo un suministro. Tengo por fin el sello elmético que necesito para reparar mi nave. Quien quiera que me trajera hasta aquí. Quien quiera que me dejara este mensaje, quizás se encontró en la misma situación que yo ahora. Bueno. Qué divertido es eh, girar una silla para no sentarme. Uh, conseguí datos de navegación. Perfecto. Bueno, pues. Habrá que regresar a mi nave, ¿no? Por cierto. Y mi nave. Claro. Hay que instalar un visor de análisis. ¡Qué guay! Puedo instalarlo, sí puedo. No. Bueno, sí puedo instalarlo, pero me falta este componente. No, no, tubo tubos de carbono. No lo tengo. Pero puedo fabricarlo. Veamos qué es lo que me pide. Carbono. Bueno, eh, gracias. Al creador, este planeta está lleno de carbono. Será fácil construirlo en los tubos. Pero antes, voy a conseguir un poquito de esto. Creo que es un material valioso, y seguramente no existe en mi futura aventura. No sé por qué, pero la palabra burbo siempre me ha parecido graciosa. Amigos Amigos, joder, no pase de mí Bueno, se ve que estoy solo en esto Se ve que tengo que arreglarme la yo solo Ya me lo advirtieron Que a veces en el universo es tan grande y lleno de vida Que nos sentimos solos Bueno, vamos a construir, no me quiero alejar de mis necesidades Bien y construyamos el visor Perfecto Ahora podré usar el visor de análisis Y analizar mi entorno Y como no Encontrar mi nave Perfecto Ahí está mi nave Veamos Este me es da carbono y sulfurita. ¿Mm? Interesante. Gracias al escaneo, podré ver qué otro componente pueden soltarme los materiales que extraigo. Bueno, los materiales. ¿De dónde extraigo materiales? Es interesante poder conseguir varias cositas. Y esto de aquí. Vamos a analizarla. Parece un extraño canal, mal. Calamar. calamar. Carbono y modo fungido. Bien. Extraigámoslo. Nunca se sabe para qué me no puede servir este daño material. Pero, ¿y esto...? ¿Qué hace esto aquí? La verdad, este planeta está lleno de sorpresa. Mejor vuelvo a mi nave. Bien, mi sistema vital está bajando. Digo, seguramente me sirva más adelante para poder hacer rica comida. Y esto, un condenador dañado. Cojamos lo que hay dentro. Seguramente me haga falta más adelante. Perfecto, carbono condensado. En fin, corramos rápidamente a nuestro destino. Aunque yo creo que un poquito de hidrógeno no me hará da daño. Analizar. Vamos a seguir. Uy, mira, esto puedo analizarlo. Perfecto. Mientras más analice componentes según un planeta, más enriqueceré mi biblioteca de. Bueno, eh, componentes. O mi Wikipedia, como queréis llamarlo Aunque, ahora que lo pienso No sé por qué hablo así Estoy solo Bueno, tal vez puede que sea Porque estoy guardando mi vivencia Por si muero y alguien encuentra Estas grabaciones La verdad es algo extraño Estar grabando lo que hago por si fallezco y le puede servir a alguien en su aventura por el universo. Nunca se sabe. Gracias a que me he encontrado algunos módulos he podido salir adelante y poder reparar una extraña nave que me he encontrado después de haber perdido la vida. parar porque estoy Ahí. Ahí. perfecto yo creo que todo lo que se traiga me vendrá perfectamente bien para mi futura aventura o mi día sin este extraño planeta voy a analizar esta roca vale pero se ve que el amonio requiere un láser de tracción avanzado para poder ah, no puedo nada sigamos entonces hacia mi nave una criatura oh eh, la que vi antes podría analizarla veamos qué dato me da el escáner m patomásica maduro vale comportamiento muy inteligente dieta hoja fresca nada wow. más, más que no es eh, carnívoro si no tenía un problema La atmósfera es muy densa. Me cuesta correr, me cuesta saltar, me cuesta moverme, pero esas extrañas criaturas se mueven como. Bueno, como no. Está claro, es su planeta. Al igual que esta extraña planta. Mejor la del tuyo, vayamos a que me ataque. ¿Y eso de ahí qué es? parece ser eh, la toxicidad de este planeta que me está causando estragos. mi mente está cada vez más dañada debido a la toxicidad perfecto, he llegado a la que es ahora mi nave menos más porque ya me encuentro cansado me encuentro exhausto este planeta tóxico me está me está causando alucinaciones Menos mal Menos mal, creo que podré reparar ya el voto de pulso uh. Veamos Bien Bueno, ahora me falta reparar el propulsor de lanzamiento Con ferrita pura y grasa de hidrógeno Bien, veamos lo que nos sugiere Fabrica grasa de hidrógeno. Bueno, parece que tengo bastante. Abro el inventario. Y vamos a fabricarla. Vamos a darle. Y vamos a repararlo con la grasa de hidrógeno para lubricar el propulsor de lanzamiento. Perfecto. Ahora me haría falta farrita pura. Pues bien, vamos a. A por ferrita pura Buah. Tengo que reparar Bueno, más que reparar, construir eh, No sé si tendré Los componentes necesarios Pero creo que antes me hace falta Construir una placa de metal Bien Ahora vamos a construir Aquí está La refinería portátil Perfecto Pongámosle combustible Yo creo que con 21 de carbono nah, sí. Y pongámosle ferrita Polvo de ferrita Bien Y me hace falta Eh... No sé cuántas fritas más falta. Veámoslo. 50 de fritas pura. Bueno, pues. Yo creo que si fabricamos una poquita más, no pasará nada. Ya está. Bien, pues a la nave. Y esto a la nave. Esto creo que puedo cogerla. Y llamármela. Creo que puedo cogerlo. ¿Ah, no? Pues ya está. Total, no creo que lo, lo necesita ahora mismo. En cuanto consiga reparar esta nave, podré huir de este planeta.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 Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, ya. Ya parece que puedo. Bien, comprobemos un poquito. Veamos. Veamos qué tal el girocopio. Bien, perfecto. Vamos a ver qué tal gira. Bien, perfecto. Bueno, yo creo que podremos irnos por fin de este planeta. Huyamos hacia las estrellas, encontramos nuevas aventuras, nuevos planetas y nuevos amigos. Vámonos hacia el universo.